Bueno, bueno, ¿va a arrancar o no? ¡Mire, mire! ¡No arranca esta vaina! <ríe> ¡No arranca! ¡Apareció un gusano! ¿What? Este es el bus más extraño que he visto en mi vida Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal Y sabía que me estaban esperando A ver qué subíamos por aquí de Bogotá TM Roblox Así que el día de hoy quiero hacer una ruta <coughs> Pues a ver si puedo hacer una ruta, ¿no? Primero que todo en uno de los portales que no he, man que no he entrado, si no estoy mal creo que el portal suba, no recuerdo si ya lo he usado pero este sí no lo he usado, el de estación hospital creo que nunca he ido a ese, entonces hoy voy a ir a ver qué bueno, bueno, hoy hay muy poca gente, no? pues bueno, es que son como las 12 de la noche ya hay poca gente jugando. Vamos, ¿qué actualizaciones hay por aquí? Zona B norte. ¿Conoce el nuevo portal norte? como que conoce el nuevo portal norte? ¿Hicieron algún cambio? ¿Qué hay por acá nuevo? Paraíso. Admin Free Radio Dance. ¿Qué, qué, qué es eso? A ver, dice que radio gratis. Paraíso Admin Free Radio. ¿Será de verdad? Un día estos vamos a entrar. Paraíso Admin Free Radio. ¿Pero eso qué es? ¿Por fuera de Roblox o es por dentro de Roblox? Alguien que me Bueno, bueno, vamos a... Uy, por allá hay buses parqueados Venga, yo nunca había visto esto de estos buses parqueados ¿Qué hacen allá esos buses? ¿Se pueden tomar esos buses? ¿O cómo es la cosa? Esta es la primera vez que veo buses parqueados, qué picos sin que se desaparezcan, pero se podrán usar, o sea, si yo me subo a uno, ¿puedo usarlo? a ver, no, no, o sea, son, son como, como assets, como, o sea, que son buses que están ahí quieticos, como para darle un poquito más de vida al, al portal, ¿no?, o es pues porque son buses parqueados, pero oiga, chévere, ¿no?, no se, no se pueden usar, eso sí, no, no se pueden usar, este portal está muy bonito, no, no conocía este, este portal, o bueno, esta estación, hospitales, nunca he ido ahí. ¿Dónde queda eso? Es que es una de Bogotá, o sea, hospitales, H. Eso no, ni me recuerdo, nunca he ido por allá. ¿Acaso porque se llama hospitales? ¿Qué hospitales quedan por ahí o okay. qué? Bueno, vamos a tomar, vamos a manejar hoy algún bucecito. Aunque saben que tengo ganas de manejar un, un alimentador, pero no sé dónde se toman. Este es un vamos, ¿Saben que voy a coger uno chiquitico? Porque con los chiquiticos, como que me va mejor. Ah, miren, ahí salió quién es el creador en es mi impresión. Sí, creado por Kawaii DSV3012. Creo que vamos a manejar este. Y un saludo a Kawaii DSV3012. Es un Buscas, Buscar Urbanus Plus O500. ¿Y cuál vamos a hacer? Miren, ah, mira, esta ruta estas rutas tan interesantes. Consejo de Bogotá, que va desde Hospital, milenio mi Tercera, Avenida Jiménez, Calle 19, Calle 22, Centro de Memoria. Es cortico. Es cortico. No sabía que existía esa ruta. Es la primera vez. ¿Y esta que va para Portar Norte será mejor? Uy, no, es más, más larga. Vámonos por esta a ver si. Pues parece corta, pero puede que sea una cosa bien loca, ¿no? Me molesta. Operar. Guau, Miren, ya llegó torcido el bus. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Buses torcidos... Bueno, bueno, ¿va a arrancar o no? ¡Mire, mire! ¡No arranca esta vaina! <ríe> ¡No arranca! ¡Apareció un gusano! ¿What? Este es el bus más extraño que he visto en mi vida. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Oiga, bus. ¡Miren! El bus culebrea. ¡Oiga! Señor Kawai, mire su bus. Su bus parece una lombriz. Don Kawai... Oiga, no funcionó se nos, se nos bloqueó Se nos bloqueó, parece que no funciona por, Porque por, si no No le dio la gana Bajémonos de esta mierda Bajémonos ah. Quieto, bus Desaparece, te odio voy a volver a tomar otro similar Tampoco me va a quedar con las ganas de manejarlo Mire, aprenda Este sí salió decentico Mira ese potencial. Eso, miren qué diferencia. Bueno, ¿por dónde es la ruta? ¿Me pueden explicar? ¿Por dónde se sale aquí? ¿Es por donde estén las líneas amarillas o qué? si sí, ahí dice H, entonces debe ser por allá. ¿Cierto? Amigos míos. Uy, ¿por dónde se subió este man? Ah, es que se subió por los separadores más que un B Sí, creo que. Solo U, sí. Esta debe es ser nuestra ruta, ¿no? Dios mío, porque yo soy tan bruto? No sé por dónde será nuestra ruta. Es que próxima... próxima ¿Cómo era que uno veía los ma el mapa? El de las próximas paradas, este. Ah, no, este. Ah, sí. La primera es H, ¿no? Después A. Vámonos hacia allá y si no nos devolvemos porque allá es la ruta. Yo veo que allá dice A. Ah, sí. Dice llegando a parada. O sea que sí voy bien. Ojo, ojo. Vamos lentico. Paredes, pica, y milenio tercero oiga ahí este pendejo, ahora se trabó no tan pegado, no tan pegado 6, 7, 8 como que 6, 7, 9 8, 7, 6 5, 4 3 2, ¡Ah! es que tengo que dar la vuelta, tengo que girar tengo que girar pero no, no, no, Como que he parado mi tía? Pues no hay que consejo. tengo que girar. ¡No! Próximas no. Y no, ¿cómo, y me, ¿cómo me hacen eso? Si yo estaba haciendo bien mi trabajo, soy un buen conductor. No hice nada malo. Esta vez conduje bien y ustedes vieron que lo hice. Solo que ahí me omitió la parada como si yo hubiera hecho quién sabe qué. Bueno, ahora sí, esta es la ruta, ¿cierto? Entonces ¿no? me debo ir por esta, ¿cierto? ¿Aquí es una parada? No, esta, esta parada no se cuenta. Claro, es que esta omite varias, varias... Ay no, mentiras Varias paradas, varias paradas 36, 80, y es para acá, es por acá. Próximas paradas, Milenio tercero y Avenida Jiménez Uy, ahí es Venga, venga, ojo, ojo que se pasó Ojo que se pasó Ahí es, ahí es No, pendejo, no abre las puertas ahí todavía Ya las abro. Ahí ¡Sí! Testigo. Sí Consejo de Bogotá para realizada, oye, oh, yeah. oye, oh, yeah. la hice para que vean. Ya estoy aprendiendo, ya estoy aprendiendo. Ya me estoy volviendo un conductor profesional para que me coloquen en un marco como el empleado del mes. Para que vean, ya eso ya lo sé manejar con una mano en la cintura. Solo toquenme que me pasen un tractor o otra cosa así para yo manejar. Mejor dicho, excelente. Que hay algo extraño. Aquí me cuenta que, como si yo no hubiera pasado por acá y no hubiera hecho la parada, ¿si ¿sí me entienden? O pues sea, a pesar de que ya la hice, me dice que próxima parada, milenio tercero, como si no la hubiera hecho. No entiendo por qué. Es muy curioso. Pero ahí se quedó. Entonces, o sea, en pocas palabras, no me contó la parada, pero a la vez sí me la contó. Porque miren, acá dice próximas paradas y quedó como milenio tercero, o sea, pero ya, ya la hice. No, porque siempre me tienen que pasar cosas malas Tuve que volver a empezar Ay, estos conitos como que no me dejan Ay, conitos Estos conitos no lo dejan a uno como moverse bien Bueno, la cuestión es que me tocó empezar De nuevo les voy diciendo Porque básicamente no me contó la parada Eso es ser muy de malas en esta vida Vamos a ver si esta vez sí funciona y nos agarró la parada tercer milenio. Vamos a ver. Y aquí me voy a desviar. Aquí me voy a desviar porque la parada ahorita, como ustedes vieron, no me la agarró cuando yo quise dar la, la vuelta. Esta vez si la voy a agarrar bien. Milenio Tercero. Por fin. La hice. Listo. Si cierro las puertas, ahí me sale que Milenio tercero. Próximas paradas. Ah, ¿será eso que ni.? Por lo cual no me, pa ¿me pasó eso por no haber cerrado las puertas. Ah, como que ese fue mi problema, no haber cerrado las puertas. <risa> Ay, soy tan, tan tontico. Bueno, otra parada, vamos maneras, a hacerla. Miren. A ver, si ¿sí la cuenta... No, me no la cuenta no estamos lo suficientemente cerca de la... Vamos a pasar bien pegaditos. No, no me la cuenta. Estoy súper pegado. Sí, lograda. A ver, si ¿sí cierro las puertas, ahí sí me dice que Avenida Jiménez. Ahora sí. Creo que mi error fue no haber cerrado las puertas. Sí, se fue un error. Avenida Jiménez y calle 19. A ver, vamos ahora sí, Avenida Jiménez. A ver, pero será entonces la estación que queda aquí o la estación del otro lado? ¿Cuál de las dos estaciones de Avenida Jiménez será la que tengo que... Que tomar, vamos a ver si es esta o es la otra. No, no es esta, creo que es la otra. No, no, no mentira, si sí es esta, si sí es esta, si sí es esta, si sí es esta. Próximas paradas: Avenida Jiménez y calle 19. Uy, me pasé, me pasé, me pasé bastante. Ahí ya, abrimos las puertas. Parada realizada: Destino wow, 13 días, eso ya es un reto. Bueno, nadie se subió porque estamos en un lugar por acá perdido. Cerremos y ahora sí, calle 19. Echemos chanclita porque esta sí está vamos más paradas, apartadita. Calle 19 y ¿Sí? calle 22. Ahora sí, qué belleza. A ver, calle 19, vamos. Uy, uy, vagoncito. Ojo, no se me mueva demasiado porque eso no me gusta. Ay, ay, ay, ¿usted qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué, le dio, qué se pasó? para de otro lado? Creo que ahí estamos cerca, estamos cerca. Esta es la calle 19 ¿Vagón qué? C2, ¿Qué es esta A ver Otra para realizar, amigos míos vino, Esto es Consejo un gran calle logro 19. Y ahora sí, calle 22 ¡Wow! <ríe> Estoy feliz Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Por fin Deptatán, mira sí, esto, por mismo. fin Estoy manejando un Transmilenio y no me he equivocado En ninguna parada Quiero ver el mapa Sí, miren, todas las Todas, todas, todas las he hecho Vamos, calle 22 esta, Es esta calle 22 Pegadito, pegadito Próximas sí. paradas, calle 22 Y... Centro memoria Ahí está, ahí está ojo, ojo, ojo, ojo Ahí es ¿Listo? Otra para realizar, amigos, míos. Nos queda Centro memoria y Consejo de Bogotá Qué rútica tan bonita Y facilita A la final resulta siendo facilita Esperen, esperen, esperen el mapa. ¿Centro memoria es por la misma ruta? ¿O por dónde es? Espera. No, el centro memoria tengo que girar. O sea, ahorita tengo que girar. Calle 22 y empiezo a ir hacia abajo. Ok, tengo que ir hacia abajo. Listo. Qué bien. Qué bien haber visto este mapa si no yo hubiera seguido derecho. Pero la siguiente calle que haya tengo es que coger hacia abajo. O sea, esta de acá. Ah, ah, sí, amigo, amigo. Entonces, aquí giro, giro, giro, giro hacia allá, ¿sí? Hacia acá, ¿sí? Y se supone que el centro de memoria va a quedar por aquí. Si es que es así, ¿no? como ¿No? no me equivoqué. Ay Dios mío. No, sí, allá veo una estacioncita. Esa debe ser centro memoria. Sí, esta es centro memoria. Ya está, estamos cerca. Llegue, llegue, cuidado, cuidado. A veces me toca abrir las puertas como para que no se bloquee a ver, a ver, ahí es, ahí es. Miren. Puente la. Ah, ¿qué dijeron? Centro memoria. Listo. ¿Y sigue? Consejo de Bogotá, Consejo Bogotá. última parada, mis días. Oye, y para Centro Consejo Bogotá me toca por esta chiquitica. Que por acá, acá. Ah, no, este es como un límite del mapa. Ay, no, no se desvíe. No se desvíe, mi Bueno, vamos bien, vamos bien, ¿cierto? Sí, Centro eh, Consejo Bogotá, estamos cerquita. Estamos cerca, por favor, no se vaya a sobrepasar. No se vaya a sobrepasar, amigo mío. Lento, espacio. Última parada. Consejo de Bogotá. No, ahí se pasó, ahí se pasó, se pasó. Ahí era la parada, se pasó. No se pasó, no mucho. Ahí es, ahí es. Consejo de Bogotá. Lo logramos. Emblema concedido, Filies gané el emblema a tu primer ruta. De Tatán Serrano, oh, eso es un gran regalo. Es un gran regalo. Y aquí puedo seleccionar otra ruta que sería devolverme, ¿no? Pero pues voy a dejar aquí hasta por hoy porque fue una ruta exitosa. No quiero dañar esa racha de suerte que tuve hoy. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y pues eh, si alguien sabe que me puede explicar cómo es que llego. ¿Cómo es que tomo un alimentador? O sea, yo ¿se pueden manejar alimentadores? Yo he visto gente en alimentadores. Yo quisiera saber si se pueden manejar y cómo se manejan. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye.